Lucas Bruna, recuerden este nombre. Este joven, a pesar de su juventud, se ha proclamado ya campeón del mundo de pesca. Este molinés ha recibido una placa de parte del Ayuntamiento de la Cualidad junto a la consejera de educación. Campeón del mundo. No todos los días. ¿sí? nada digo cuando ganas sí, bueno, ya... sí, sí, claro. no hoy hoy no digo cuando ganas si gano siempre ya está asimilado pero hombre fue un no sé fue muy bonito ganar allí Italia y no sé además los compañeros sí, pasa Sí. no sé, era una ¿También? ¿También? ¿También? ¿También? ¿Más joven, no, había un chico más joven sí. que yo, que en español, no sé qué, creo que tendría dos años, más... Cuando ganaste el Dime... campeonato 19? Uh -huh. ¿Dónde lo ganaste? En Italia, Italia. Italia. en mediados de julio, bueno, o sea, estuvimos allí dos semanas, una semana entrenando y otra de campeonato. Muy bien, entonces no, tenía. Uh -huh. ¿En los pues la verdad que es un orgullo tener un campeón del mundo de Castilla-La Mancha. Es <risa>